El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial. Iniciamos un nuevo año con deseos de paz y esperamos que también con un compromiso renovado para crear un mundo más humano, más solidario. Escuchamos muchas palabras de paz, sobre todo al comienzo del año, y saludos. De paz. Sin embargo, el compromiso auténtico para crear esa paz y condiciones de paz quizá no vaya siempre unido al deseo. Yo creo que durante este nuevo año podemos dejar de escuchar discursos vacíos, engañosos, que solo hablan de paz pero sin compromiso. Que hablan de, de solidaridad pero no, no se gestionan los recursos de forma justa y se gasta en armamentos y en, en, otros, en acaparar fortunas. Además de esa denuncia, debemos seguir creando nuevas oportunidades eh, para que todo el mundo viva dignamente. Eso significa eh, trabajar para crear oportunidades por un desarrollo sostenible para la mayoría, para que puedan conseguir lo que necesitan para una vida digna. Por eso... Esperamos que este nuevo año nos aporte no solamente deseos de paz y de justicia, sino un compromiso renovado para trabajar juntos en gestionar los recursos disponibles de una forma más equitativa y ética y comportarnos de forma más justa y solidaria. El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur la editorial.